Intro, esta es la intro del show. Se dice intro para abreviar la palabra introducción y ganar un poco de tiempo. Sí, hoy en día es tan valioso el tiempo. Es que ya acá estoy al revés, tengo miedo de que el show me caiga de cortina. Así que acaba el final de la intro. En cámara lenta. Ay, espero que la pasen muy bien, de 10 y se diviertan y se rían. Mira, este paraguas nos mira serio. All uh -huh.